Hitler Ah, María, esa bicicleta modificada que Ay, pana, se le dañó el motor. Sí, señor, se va a arreglarlo. será? A ver, es con el carro, a eh. ver, está echando un mito de la añorina del brillo que tiene. ¡Oh, con no reparación! O se va a arreglar el motorcito, mover las turbinas, la burbida y todo eso. Uy, jefe. Una chimba, yo ya quisiera tener uno de estos. Obvio. Te lo regalo. ¿Pero como como así, comiendo? ¿Cómo hacemos el traspaso? Necesito que se inspire. Este es un punto, o sea, un, una inspiración, porque necesito que se inspire... Con la nota de prensa y a redactar y a producir noticias. Necesito que, que el medio de West News se queme de noticias. Es inspiración. Si uno puede decir que es que no, que es que el jefe, que pique. Que es que qué injusto nada. ¿Le parece bueno? Sí, señor. Inspiración total. Entonces, Téngase de los pelos... Porque la idea es que usted trabaje duro y, y hagamos buenas noticias. Yo, por vale. general, intento incentivar a todos mis reporteros que siempre estén en busca de la noticia, que hagan buena noticia y que si ellos se comportan bien haciendo buena noticia, de mi parte, van a tener buenos incentivos. Mira la nube Ay, gracias jefe Muchas gracias Bueno Le doy una vueltica ahí dale, hermano gemelo de ese carro Don MS ¿A qué no imagina? Veale, di este carrito a este corresponsal como incentivo de trabajo Voy a llorar ¡Ay! Pichi, oh. ¡Ay! Necesito que se inspire, necesito que, que los corresponsales trabajen y hagan noticia, porque en este momento estamos siendo la imagen pública de la ciudad. No, no, el ticket, después voy a la oficina y reacto. Bueno, listo. Oiga, estamos hablando, pues bueno, se cuida. Oiga, guarda el otro pichirilo. Ya lo guardo. Eh... Buen jefe, ¿cierto? Buen jefe. Lo importante es que, o sea, yo, yo les digo, yo les doy motivaciones, eh, les doy incentivos, pero necesito que trabajen. Que me saquen noticias de prensa. Le, el hombre, el, ya, él en este momento tiene ya varias noticias listas para redactar. Necesito que empiece a, a sacarlas. Claro, claro, yo ahí también, o sea, yo estoy ahí como dejándolo andar porque no quiero perseguir yo toda la noticia y no dejarlos trabajar. Entonces yo quiero ya eh, tomar mis vacaciones, ir a mis paseitos. ¿Qué está haciendo en este momento usted? ¿Ah, sí? Entra de en servicio. Ah, bueno, no hay problema. <ríe> no, porque. Claro, porque yo te, tengo ganas de salir en mi yatecito a darme un paseito con algunas amigas y, y me la paso trabajando, me la paso trabajando. En cambio, si me consigo unos corresponsales, bien trabajadores, yo los incentivo bien bien, me puedo ir de vacaciones a dar unas vueltas en el yate, no se sabe, o, o sacar el helicóptero y me pasear también. Uno, uno tiene sus jugueticos. Sí, llegar y, y nada que arranco pues bastante contento con las nuevas adiciones que se le hicieron al departamento y soy el pues actual jefe de bomberos y decirle a la ciudadanía que confíen en mí y el que jefe cualquier Albert Tico sí efectivamente que confíen en mí que va a estar presente en cualquier situación de <ríe> incendio que ocurra en la ciudad bueno, yo... Y eso le cuento, mister Reportero. Bueno, señor, muchas gracias por su reportaje. ¿Será subido a la discordia? Eh, excelente. Te haré famoso con un solo clic. <risa> <risa> no, yo he hecho famoso. No, pues famoso ya es. Ya todo el mundo conoce a Albertico. A Albert... Todos entonces excelente. No me fue excelente eh, También le puede hacer un reportaje, un reportaje a Sara, por favor. ¿A quién? A Sara. ¿Quién es Sara? Mira la saco. A Sara. El carro de bomberos. <ríe> Albertico, Albertico, una foto, Albertico No, no, paparazzis, no Le tomo una foto a Sara o sin Albertico o con Albertico Listo Cuando Mira, me diga. whisky, whisky, whisky Whisky Listo, Sara, el nuevo vehículo de moto -taxi. Este, es, este es mi... pues le presento ¿no? a Sara, no, no la conocía, este es mi mi amor, es mi amor incondicional, mi, mi amiga, mi, mi todo, mi amante, mi, de todo es ella. Ay changos, cuidado, no se case con ella. Ella pues es la que me ha servido también, pues ustedes saben que el servicio de bomberos es voluntario, no tenemos un sueldo y gracias a ella... Eh, gracias a ella he tenido, pues, dinero y cuestión para solventar mis gastos personales, ¿no? Haciendo servicio de mototaxi. ¡Oh, ¡Megicler! Uh -huh. Me gusta, ve ese, gordo. ¡Ojo! gordo, oh, ¿Está, está, está, bien? Me está bien, bien alentadito. Oh. ¡Hola! ¡Oh, gordo! ¡Uy, qué, qué pena! ¡Es un ciudadano! Oh, ¿Qué ciudadano. ¡Uy, tal? qué eh, pena, caballero! Bueno, ah, es que sus facciones físicas, Les puedo robar Conferoso. la cámara. Nos va a robar cámara Sí, sí, le voy a robar la cámara <risa> la, así la, sin la, armas. La tapa, la tapa. Bueno, la, la tapa. Se roba hasta el noticiero completo, si <risa> no, sí, me? Sí me alcanza, pero de pronto a las tres cuadras pierde el aliento. Con eso, uh. se, roba con eso se roba hasta el noticiero completo. Y, qué y, ¿y eh, yo sí que pone esa cámara, lo puedo ver sin camisa. Quítese la camisa, a mano. No la agarren no, no. en panorámico. No, no porque tengo unas cositas allá adentro. Qué va. Ah, sí, sí, no, se estaba... nota que tiene muchas cositas dentro. Tengo una, una carnecita asada que me comí esta tarde. Ah, oh, carnecita, va. yo creo que de, la, mató se la se res y se la, la mandó. la y ahí tiene la tiendita. ¿Cómo supo? Se mandó la res entera. Comí un ternero. <risa> <risa> qué pa que perros. Para que este mango pa qué pan la cámara, le toca hacer como tres panorámicas. Una 360 para que le quede de frente nomás. Ay, ay, grabeme. Grabenme atrás, pero le, le falta atrás lo que le sobra adelante Cero. Papi, si no es una, Con esa gubernera negra llegó hasta Malta. Hoy, oye, hoy la policía. Señor la periodista, mía. vaya a capturar eso. Mire, Joana, mil. Venga, gordita, No, vamos a no, no policía, policía, de noche y día, no, pero es que me... a la trastea, póngale que yo como a la a guatemalte no alcanza... ¡Vamos! No, pero se la pinchó, Mar, la, no, la pin... No, la... ¡No, la ¡No, la moto, ve! ¡No, la, la, la, la Es mejor, es mejor que se vaya en misarita. Misarita ya, ya, estaba si por el suelo. ¿Quién es Arita? Ella, ella, ella, se la presento. ¿Su esposa? ¡Ella! ¡Valentísima! Qué sí, feo. Dice, man, dice, man, gracioso, ah, fue pucha. Bueno, el cobarde del Uber no llegó. Yo no, sé. no, yo cuando escucho sirenas intento alcanzarlas, pero en mi carro no corre mucho. es que no leo rápido no, tengo, no hice el curso de lectura rápida No, ese no es, ese no es. No, eh. ¿Qué tal? ¿Usted es el del Uber? Sí, señor. no se llama Moto, se llama Sara. Tiene nombre, Sara. Es mi amante, es mi amiga, es mi todo. Ah. ¿Qué? Usted me está quitando clientes, ofreciendo su servicio de Uber. Ok, me parece. Listo. Ale, ¿cómo lo llamamos? ¿Uber Taxis? Por supuesto que no. Ajá. Listo, listo. Me parece. 322. Me guión... 8880 tico el bombero. ¿Qué Tengo las gafas. 322. Guión. 8880 tico el bombero. No, no, no, gracias. <risa> Y no iba a trabajar desde que él me decidió que iba a trabajar. ¿A qué hora? ¿Y hasta qué hora va a estar conectado? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora va a estar conectado? ¿Dónde va a estar buen rato? 80. Si pagaran por hora aquí le cuento que le iría bien. Escríbanme un mensajito para guardar su número Mr. Uber. Entonces mañana legalizamos el negocio, me parece. ¿Y cuánto te dan de sueldo, mensual? Listo, entonces... Usted, ¿Usted puede mañana o...? o entre uh, de tres me prensa, haga una cosa, como una prensa, mañana sí, y, y pasado mañana ¿no? estaré ocupadito con mi servicio de bombero, ¿no? Que tengo que estar haciendo unas cosas, capacitaciones y demás. El lunes ya, ya estaría disponible. No sé si usted ya puede el lunes prensa, pues, o le queda muy lejos. Tenga, o sea, si todos los días viene y hace tres notas de prensa tenga 3.000, 4.000 por cada una. Listo, hermosito. Bien, Mr. Uber. Y entonces, bueno. pues, entonces el hombre tiene que motivarse, tiene que mover las nalgas, hermano. Eso es lo que yo necesito. ¿Qué entonces, tal? Si no uh -huh. mover las nalgas, no se consigue la nota de prensa. Bueno, le tengo primicia. Primicia. ¿Sí? Una sociedad en la que nos compartimos las ganancias, gastos y demás. Ah, ¿Cierto, bueno, Mister Uber? Va a haber una empresa... Lo sé, lo sé. Va a haber una empresa de mototaxistas. Y no solo de mototaxistas, sino de, de carros también, ¿no? Como él maneja Uber. Entonces, sí. Con eso Sara no pierde el empleo y él tampoco... Tampoco pierdo yo <coughs> clientes ni él. Me parece súper. Nos vamos a pasear en yate para celebrar. Tengo, cinta, tengo cita pendiente ahorita. Sí. Uh, superiores. Tus ah, superiores. ¿Superiores? Pues si ya no eres ese. privilegiado. Yo nunca he tenido cita con superiores. Eh, yo sí. Sí me toca ahorita. Uh... Ojo. No, no, en sí.